Andreotti, que se murió esta semana, fue siete veces presidente del Consejo de Ministros, primer ministro italiano, entre otras cosas. Durante más de 50 años de vida política, la vida política de la posguerra, demócrata cristiano. Bueno, no sigamos hablando, porque si no le vamos a sacar a, al invitado la explicación sobre Andreotti. Gabriel Puricelli, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo definís a Giulio Andreotti vos? ¿Cómo qué? Digo, porque Androtti tenía relaciones con la mafia, relaciones con el resto, amables con el resto de la política, con... Eh, la parte no más mostrable de la banca vaticana, con propaganda de la organización fascista, con los represores argentinos. ¿Cuál es Andrea? ¿Todo eso? ¿Algo más? Todo eso, y tal vez, eh, para sintetizarlo, el epítome de la Primera República Italiana, ¿no? Uh -huh. eh, lo, todos estos atributos, con lo que eh, en su mayor parte tienen de negativo, eran. Sí. Eh, eh, atributos indispensables para gobernar eh, en un país que tenía el Partido Comunista más poderoso electoralmente de Occidente. Llegó a más del 35%, además. Así elección. es. Sí. Y eh, donde era una prioridad absoluta para Occidente que ese partido no estuviera que en no el gobierno. gobierno, claro. Ese partido, de hecho estuvo en el primer eh, gabinete de coalición de la inmediata posguerra sí. y después de eso, algunos líderes de la democracia cristiana entre los cuales tuvo un rol muy protagónico justamente Giulio Andriotti como líder además de la facción de derecha dentro de la eh, democracia cristiana italiana de asegurarse eh, de un esquema de, de gobernabilidad que excluyera sistemáticamente a esa fuerza electoral tan poderosa uh -huh. y el trabajo tras bambalinas que requería ese trabajo fino, siendo que la democracia cristiana no era y no fue nunca un partido mayoritario en sí, Italia, bien. sino que era un partido de peso electoral similar al del Partido Comunista, había que hacer una urdimbre con este, partidos y micropartidos eh, para permitir eh, una mayoría parlamentaria, probablemente uh -huh. no una mayoría popular, y asegurarse, como efectivamente lo lograron, de que a lo largo de todo el transcurso de la República, Italiana que duró entre 1945 y 1992, sí. los comunistas no llegarán nunca al gobierno. La historia de Andriotti la marcan algunas fechas que son particularmente impresionantes. ¿no? Vos dijiste que fue efectivamente siete veces primer ministro de Italia. Sí, sí del... las veces que fue canciller, ministro ah, de, defensa, de defensa, los cargos que importan sí, los ocupó sí, absolutamente todos. todos, incluso fue presidente del Consejo de Europa, sí. ¿eh? no solo a nivel sí, italiano. Sí. Fue Primer Ministro por primera vez, Presidente del Consejo de Ministros por primera vez en 1972, uh -huh. y era Primer Ministro cuando cayó la Primera República en 1992. Sí. Fue electo por primera vez al Parlamento como diputado en 1946. Fue diputado durante 45 años, y después de ser diputado por 45 años fue nombrado Senador Vitalicio. Y en esa condición murió un mes antes de cumplir 67 años... ...en el Parlamento italiano. En el Parlamento. ¿Cuál es la relación de Andriotti? Andriotti tenía una relación estrecha con Licio Gelli, el, el jefe de la organización fascista Propaganda 2 y con militares argentinos. Eh, los exiliados argentinos en Italia cuentan que tenían buena receptividad del Partido Comunista, naturalmente, el Partido Comunista italiano, otros partidos comunistas del mundo no, pero el italiano sí, muy buena receptividad para las denuncias contra la dictadura. Sí, y... No tan entusiasta, pero buena inclusive de la democracia cristiana. Y cuentan que hay una persona a la que no llegaron nunca, que era Yul Andriotti, justamente. Bueno, efectivamente, porque el papel de, de Andriotti en una democracia cristiana que cubría un espectro ideológico que arrancaba en el centro izquierda y sí. terminaba en, en la derecha andriotiana, eh, había eh, expresiones más social cristianas que hoy han terminado, por ejemplo, compartiendo una misma experiencia Política en el Partido Democrático con los ex comunistas uh -huh. y los sectores que eh, efectivamente jugaban este papel que decíamos antes, no, eh, eran, eran una trinchera más de esa guerra ideológica que, se, eh, que tuvo escenarios en todo el mundo, que tuvo la doctrina de la seguridad nacional en el hemisferio. Occidental donde estamos nosotros Pero este, que existía también En, eh, en, en Europa eh, Particularmente En los países del sur de Europa Donde en todos los casos el partido de izquierda Más importante en Francia En España, en Grecia y en Italia Era el partido comunista En ese contexto el papel De la facción De derecha de la democracia Cristiana era particularmente eh, Importante porque El predecesor de Andriotti, en una de las ocasiones que fue presidente del Consejo de Ministros, era un referente del ala progresista de la democracia cristiana, Aldo Moro, sí. que fue secuestrado y asesinado por la ultraizquierda sí. de las brigadas rojas. Aldo Moro, eh, contemporáneo de ese gran secretario general del Partido Comunista Italiano, que fue Enrico Berlinguer, favorecía la idea de lo que Berlinguer había llamado el compromiso histórico. Eh, y el papel de Andreotti eh, dentro de la democracia cristiana era justamente asegurarse que ideas peligrosas como las de Aldo Moro no llegaran eh, a ningún lado. Después se encontró también un socio eh, no comunista dentro de la propia izquierda, el ascenso político de Bettino Craxi en Socialista. los años... 80, Secretario uh -huh. General del Partido Socialista, el hombre que decide esa gran ruptura en el seno de la izquierda, de que sí. los socialistas no se alíen más con los comunistas y privilegien la alianza con liberales, republicanos eh, y demócratas cristianos dentro de lo uh -huh. que fue el cuatripartito, pentapartito, las distintas sí. configuraciones. Ese fue un, un socio importantísimo. ¿Y la relación de... Gabriel con la dictadura argentina? La, la relación con la dictadura argentina tenía que ver con esto que mencionábamos antes, de, de este papel sí. eh, de, de verse como guardianes ideológicos de Occidente en el lugar que le tocaba eh, a cada uno. Estás hablando de un guardián inter, con, con eh, concepción internacional. Efectivamente, sí. Efectivamente. Eh, y por otro lado, eh, relaciones más eh, incestuosas en el marco de esta masonería fascista de la logia Propaganda II, donde eh, había miembros notorios del régimen argentino, en particular de sí, la Efectivamente. Sí. Y unos cuantos más. Eh, en el caso de Andreotti, ¿viste el Divo? Sí. Por supuesto. Gran película de Paolo Sorrentino. La, la, la nombre antes, hay que recomendar que la bajen, ¿no? Así es. Está, está disponible, así que si, si, si ponen Il Divo en, en Google, Paolo Sorrentino, el director, sí. obtuvo el premio del jurado en Cannes. Uh -huh. Es una película del 2008. Y la verdad que es una pintura, es una pintura notable, ¿no? Porque están prácticamente todos los aspectos de, de el, y, y los factores de poder eh, que tenían vértice en Giulio Andriotti. Entonces, efectivamente, aparece... La, la masonería de la propaganda DUE, aparece el Vaticano, la derecha vaticana, aparecen los banqueros del Vaticano y aparece toda esta intrincada realidad de las corrientes de la democracia cristiana. Que incluso hay que decir otra cosa eh, muy particular. Decíamos que la democracia cristiana nunca fue un partido mayoritario, a pesar de que sí. gobernó eh, sin interrupciones eh, o estuvo en el gobierno, aunque no tuviera el primer ministro, durante sí. 46 años en la primera república italiana. La corriente de Andreotti nunca fue mayoritaria, pero siempre tuvo el peso mínimo indispensable como para evitar cualquier deslizamiento. Sin Andreotti no se podía hacer nada. Sin Andriotti Mucho no se podía no hacer nada. A ver, casi vos me dijiste en el 92... Hasta el 92 fue la última ocasión en que fue presidente del Consejo de Vamos a hacer un poco de asociación eh, cronológica, ¿no? Esa asociación psicoanalítica esta. En el 91 estalla la Unión Soviética. Efectivamente, efectivamente. Porque no hacía falta, y en el 89 se había caído el muro. O sea, 89 se cae el muro, el 91 estalla la Unión Soviética, 92, Andrés, se podía, dar, Andrés se podía dar el lujo de, de, de dejar relajarse. el monopolio, de relajarse. Efectivamente, efectivamente. Bueno, de hecho, de, de, después se vivió la, la experiencia. ...de que hubo finalmente este, un, un gobierno eh, encabezado por los ex comunistas, sí. que tuvieron que dejar de ser comunistas para claro. poder eh, ser gobierno, pero es cierto este que el, que el papel de Andriotti una vez caída la Unión Soviética, una vez terminada en la Guerra Fría, no era ya tan importante, aunque por supuesto siguió jugando un papel en la relación con la mafia que es eh, el otro actor que tal vez no mencionamos sí. este, curiosamente hasta ahora. Sí. Eh, Andriotti salva de un juicio. No Andriotti es, sí se es sobreseído por prescripción claro. en un juicio donde se lo encuentra culpable claro. de colusión de colisión, claro. eh, y de asociación eh, mafiosa. Y esa fue efectivamente una, una relación que sí este, siguió hasta, hasta el final y que es una relación que en el sistema político eh, italiano sigue muy, muy viva, aunque hayan cambiado... Los, uh, los actores. El, el caso en el que se lo sobresee, pero se lo encuentra eh, culpable a Andriotti, está um, eh, perfectamente ilustrado por esa foto eh, que vio todo el mundo durante el proceso judicial de Andriotti saludando con un beso a Totorina, el sí. capo de tutti Capi de, de Cosa Nostra. ¿no? Por uh -huh. supuesto que había pruebas mucho más contundentes que simplemente una foto, eh, pero... La, el solo hecho de que se pudieran saludar con el beso que simboliza la, la hermandad eh, mafiosa da la pauta de la impunidad hay, y la seguridad hay, con la que se Hay un periodista italiano, Gambino, escribió El Papa Negro, El Papa Nero, sobre Andriotti. En muchos relatos de Andriotti, que cuentan, algunos se ven inclusive en, en televisión, Andriotti le besan el anillo uh -huh. públicamente. Bueno eh, esta... Tratado también este, en algún momento de Ildigo sí. esa, esa circunstancia. Bueno, efectivamente el papel que, que jugaba, eh, incluso en su gestualidad, eh, tenía, tenía mucho de Vaticano en su sí. estilo, ¿no? De este estilo que parece estar cambiando justamente uh -huh. ahora, ahora. En, el, uh -huh. en el Vaticano. Pero eh, la verdad que a su modo, a su modo, él jugó efectivamente este, este papel eh, es, un, es un personaje que si uno lo ve en cualquier foto eh, lo último que se imaginaría es que ese hombre fue un enorme eh, líder político ¿no? con su espalda encorvada con su estilo siempre discreto eh, no se le conocen por supuesto grandes arrebatos eh, retóricos ni siquiera en el parlamento durante sí. en el cual estuvo tantos años porque su estilo eh, tenía más que ver con las bambalinas tenía que ver más con la corte eh, y, y en eso fue de una eficacia enorme, un hombre, por supuesto, ocultísimo, eh, y con todas las relaciones que había que tener eh, para gobernar desde cierto lugar eh, ideológico muy preciso, y en un momento histórico también eh, uh -huh. irrepetible, bueno, todas esas este, capacidades las condensaba eh, Julio Andretti como persona y como líder político. Gracias, Abril. Gracias por la invitación, Martín. Gabriel y con nosotros ya saben lo que dice Lula, lo sigue diciendo, la democracia es movimiento perpetuo y por eso la política no es un pacto de silencio. El jueves que viene a las 11 de la noche estamos de nuevo acá.